La voz, la voz lo de lo que, que, que, no, que se no se no ve. Tu y tu raíz. Bueno, y tenemos una invitada acá en el piso, una invitada que también es una trabajadora eh, del Estado Nacional, en este caso de la Subsecretaría eh, de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y Técnica de Terreno, pero trabajadora. Nosotros nos sentimos trabajadores. Eh, yo también que trabajo en el INTA. Eh, Siento esa, esa que es, ese es el, el, el título con el que hay que presentarnos. Eh, Constanza Bruno está acá con nosotros, eh, vuelvo a decir, trabaja en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, acá en la Delegación de eh, la Provincia de Buenos Aires y en La Plata. Bueno, Constanza, gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? No, gracias por invitarnos. No, la verdad que, que... la, la visita, a Silvio. Es un <risa> placer enorme tenerte acá. Costo, no, el tema de la coordinación conmigo, no, no, no, no para que venga. Diez minutos antes me manda para venir. ¿Puedes venir hoy? Muy sobre la hora te mandó la invitación. El otro día sí, mm. estaba, no. estábamos ya en, en la casona y bueno. Pero hoy, la, la, la única persona claro. que fui a visitar hasta la oficina para invitar al programa de radio fue a ella. <risa> En forma, chan, sí. en forma personalizada. En forma personalizada. Con dos ramos de flores. Es verdad. Eso sí. Ah, por eso vino. Si no, no venía. Es por eso vino. Si no, no venía. Es verdad. Bueno, Constanza, sí. ¿hace cuántos años que trabajaba en el Ministerio? 2008. ¿2008? Sí, 2008. ¿Y después? Y antes trabajaba también vinculado a agricultura familiar en, en la, acá en los proyectos que, que tenía la universidad. Uh -huh. Entré a trabajar en el Ministerio en 2008, tuve, pasé por varios lugares con varios temas y aprendiendo también siempre, después estuve eh, un poquito afuera por decisión del gobierno anterior, eh, una, de las... una, una de las despedidas... <risa> sí, de... yo sé lo que es, porque yo también fui despedida <risa> en el gobierno anterior, sí. después, bueno. Y bueno, ahora reincorporada ya hace hace un tiempo, eh, más o menos, casi un poquito más de un año ya, y bueno, nada, hice, pasé por di distintas áreas, fui trabajando, como decías hoy, eh, como técnica de terreno, siempre vinculado a cuestiones en su, los orígenes eh, de la comercialización, uh -huh. eh, vinculado al monotruto social agropecuario en su momento, pues yo soy contadora de oficio, digamos. Uh -huh. y, y ahora, en esta, última, en esta etapa que por suerte llegó, porque es lo que más me gusta y siempre lo que me dediqué por, en mi actividad profesional eh, cuando estuve afuera de la administración pública, es a las cooperativas. Uh -huh. eh, siempre, de un tiempo a esta parte, eh, fui trabajando también desde el Estado eh, eh, vinculado a eso, a la conformación de cooperativas de trabajo agropecuarias, bueno, las que, las, que, las que vayan surgiendo, y ahora particularmente, por lo cual Silvio me contactó también hace poquito porque estamos trabajando con un grupo vinculado al trabajo que hace él, uh -huh. eh, las cooperativas que promociona la, la subsecretaría, que son las de la resolución 525 de Linaes, que son cooperativas que, en cierto de cierto modo, vienen a dar respuesta a una necesidad que tenía el agricultor familiar y a una realidad que tiene que ver con la multidiversidad, y uh -huh. tiene que ver con la mezcla de actividades dentro de una misma cooperativa y mezclas de actividades productivas con actividades vinculadas al trabajo. Uh -huh. Al trabajo y, a, y al sector, eh, obviamente, al trabajo de la, de, en la ruralidad. En la ruralidad, sí, por supuesto, sí, sí. Estas eh, cooperativas, esta resolución, eh, la resolución 525, uh -huh. viene a, como a, a simplificar el armado de las cooperativas. Obviamente son promocionadas por la subsecretaría, entonces tienen que entrar por esta por este canal, digamos. Tiene que ver con que la mayoría de los integrantes deben ser eh, agricultores familiares o agricultores familiares eh, registrados en el RENAF. Que es también, el Registro Nacional de Agricultura que Familiar. Que es el Registro ¿no? Nacional de la Agricultura Familiar. Eh, y esta, esta, digamos, esta, esta modalidad permite que eh, las cooperativas que nosotros promocionamos puedan obtener una matrícula en el INAES para poder después funcionar como entidad jurídica eh, con matrícula. Incluso también el INAES le tramita el CUIT. Uh -huh. eh, la, la novedad de estas cooperativas es que pudieron, además de las tradicionales, vinculadas a la ruralidad, que tiene que ver con las cooperativas de prestación de servicio, de agropecuaria de prestación de servicio, tiene que ver con las que realizaban comercialización, con las cooperativas de pesca artesanal, bueno, las habituales, y las de trabajo, junta en un mismo objeto social las dos, eh, las dos eh, formas de, de cooperativa, tanto la agropecuaria, prestación de servicios, con la de trabajo. Entonces uh -huh. vos podés juntar en, un misma, en una misma cooperativa trabajadores y trabajadoras que prestan que brindan algún apoyo a la cooperativa en sí, con los productores y productoras. Uh -huh. Y eso permite que eh, todos puedan ser monotributistas, y todos, y todos puedan tener este, eh, ser parte de la cooperativa. Con la, en las mismas condiciones no solamente los productores y productoras o los trabajadores y trabajadoras este, o sea que ahí, se, se ha facilitado digamos también la, eh, eh, el acceso y la conformación de la, esa es la idea facilitar la cooperación sí de la, claro el cooperativismo bueno, yo fui como más al, al, al, a lo que vino a resolver también sí. pero eh, se ha facilitado el el trámite uh -huh. eh, uh -huh. nosotros desde la subsecretaría tenemos armado, tenemos, eh, bueno como ya saben, por ahí alguna vez lo han comentado, eh, un entramado territorial de técnicos y técnicas que, con los cuales nosotros contamos para laburar con esos grupos precooperativos que tienen la intención, las ganas, la, la predisposición de armar este, una figura jurídica compleja como es la cooperativa, que no es nada sencillo, pero uh -huh. tiene esa intención. De eso nosotros nos agarramos de ese trabajo anterior del técnico y la técnica con el grupo, existente o que o, o inicial uh -huh. y en función de eso vamos trabajando lo primero es la verificación y el trabajo para saber si realmente son todos agricultores, y agricultores familiares vienen trabajando el grupo se trabaja en eso se hacen los registros pertinentes en el registro y en función de eso se empiezan a llenar una serie de papeles como siempre siempre, digamos, siempre, siempre papeles, papeles sí. pero son sencillos tienen que ver con los datos personales de, de, de, los, de los que van a conformar la cooperativa alguna documentación obviamente de cada una de las personas y con el INAES porque esto tuvo que ver con una articulación muy buena que hizo el ministerio con el INAES de trabajo en conjunto, yo hace rato que trabajo en el ministerio y esto yo lo veo como algo aceitado, en principio agilizado entre el ministerio nuestro, ahora de economía, la subsecretaría con el instituto que regula las cooperativas a nivel nacional porque es una articulación entre esas dos entidades porque nosotros tenemos que dar fe y tenemos que constatar que son agricultores familiares por lo menos el 60% de los integrantes de la cooperativa. Ese es el trabajo que hace la, el técnico de terreno de la, de la Secretaría. Ahora bien, eh, después hay un trabajo de, de armado de papeles que es articulado con LINAE y que, que va bien, digamos, que se arman, se, se preparan, se presentan, vuelven los estatutos preparados para poder firmar y después por una dinámica de trámite a distancia o por correo postal se pueden presentar eh, eh, digamos, los, los instrumentos constitutivos terminados eh, obviamente eh, como le digo, todo lleva tiempo, todo lleva trabajo, todo lleva organización porque no es que de un día para otro lo tenemos pero eh, con un trabajo relativamente sencillo eh, sale contando con los papeles de los productores una vez que ingresa al papeleo digamos más o menos cuánto tarda Bueno, eso es incierto. No, porque en realidad el trabajo más, más este arduo es contar con los papeles de la productora. <risa> porque nosotros hoy te puedo decir, mira, Silvio, en 3 4 meses podemos tener la matrícula. ahora, pero si vos estás 3 4 meses juntando DNI de los productora y productoras que siempre Por nos eso pasa, lo dije foto de no sé qué que no sé qué no sé cuánto, esos 4 meses yo te digo se extienden, o sea, no, no, por eso es, una vez que están los presentar Una vez que está. Burocrática, todo... digamos. Sí. Vamos a la parte burocrática, uno que ingresó los papeles. Y mira, la verdad, desde. Que, que Nosotros hasta ahora venimos trabajando alrededor de entre 27 y 30 grupos precooperativos, desde que estoy yo trabajando en esto. Y con matrícula ya hay muchos. Casi 20, 23. ¿Menos de un año entonces? Eh, no, no, menos de un año, sí, sí. Eh, sí. Puede ser entre 3, 4, 5 meses pueden salir. Pero bueno, como yo te decía. Esto no depende pura y exclusivamente de lo que tarde el trámite dentro del organismo que nos... Sí, sí, sí. sí. También tiene que ver con cuánto tiempo tardemos en que el agricultor familiar o agricultora familiar nos, nos traiga la documentación, esté bien, legible, la podamos escanear, subir, bueno. Que son cosas que vos sabés. Sí, sí, no, por eso te lo pregunto. Siempre, te pregunté sobre una vez que están los papeles de no los productores para adelante, pero, para que no nos tiren la oreja a los sí, productores. Después, eh, tres, tres, la verdad están tardando eso. Puede haber algo en el medio, hubo, cuando, qué sé yo, pasan en el Estado muchas veces que hay un cambio de gestión, un cambio de firma, que firma uno, que firma el otro, bueno, eso. Pero de todas maneras, en general, eh, la verdad que no son trámites que, que estén tardando mucho. Hay como cierta agilidad dentro de lo que de lo que es el, el, el digamos el entramado burocrático dentro del, de los organismos del Estado. Eh, y bueno, y nada más. Las experiencias hasta ahora vienen siendo buenas. Eh, hemos resuelto varias y, y hemos resuelto varias que hace mucho que querían ser cooperativas ejemplo Ejemplos. conocidas de salvador y, puede ser una que no, tan salvador está salvador está en proceso Me a matar a me dijo que me iba a llamar esta semana porque me iba a traer los documentos Escucha los DNI, el programa, así que... me iba a traer los sí, dni sí. de todos decile, decile, de porque usted, capaz que lo está viendo encima sí. Sí. y olvidate a los compañeros también esta semana esta semana les voy a llevar los dni de todos para... es otro compañero que siempre nosotros lo mencionamos programa tratador Sí, todo. sí, tras sí programa. por dichos de él sí. por muchas cosas ¿viste? sí tendría que haber bueno estamos en eso justo llegó la, llegó el formulario de solicitud de ellos, una planilla que, que llegaron para, para solicitar y ahora necesitábamos cierta documentación y como te digo, iba a estar para esta semana, esta semana no está, probablemente para la semana que viene y así los tiempos se van extendiendo no por, por cuestiones bueno lógicas del trabajo mismo, de la organización del trabajo. Uh -huh. y digamos que muchos grupos eh, los que están trabajando necesitan eh, la cooperativa y la matrícula como hablaban antes porque después son eso les permite ingresar a proyectos eh, de financiamiento o productivos o lo que sea ¿no? eh, o sea que eso es un, es un paso esencial para acceder a que el estado o, o eventualmente otra eh, del sector privado también pueda eh, trabajar conjuntamente eh, darte créditos subsidios sí sí es. Eh, siempre tanto los, los proyectos de financiamiento a través de aportes no reembolsables, bueno, que sean subsidios o, o a través de créditos, tanto en entidades públicas como privadas, una personalidad jurídica constituida con todo en regla, eh, son necesarios. Obviamente que la matrícula es el inicio de un montón de, uh -huh. de cuestiones, es el punto, el, el puntapié inicial para eh, poder llegar a, a tener toda esa documentación que probablemente la entidad que te financie te, la, te pida sea el Estado o sea un banco. Uh -huh. eh, a, pero bueno, a partir de eso se empiezan a abrir puertas para la presentación de, de determinados proyectos en de determinados lugares, pero, como insisto, no solamente con la matrícula, la matrícula nacional, la matrícula provincial, los libros rubricados, el quit, bueno, en fin, empieza un proceso. Uh -huh. Es un proceso, antes era un proceso largo, porque nosotros como cooperativa estuvimos más de dos años para, para tener la matrícula. Y ahora eso... Si voy a decir, pueden pasar cinco meses, seis sí. meses, no es mucho, no sí. es mucho. Otra eh, gran eh, ventaja que te da es la cooperativa, por ahí decirle a Germán, uh -huh. más allá de acceder a los proyectos uh -huh. y eso del Estado, también te da la posibilidad de poder hacer compra en conjunta, en cantidad y al mejor precio. Claro. Eh, nosotros, eso es lo que estamos trabajando y la verdad que hay mucha diferencia. No es lo mismo ir a comprar eh, cinco rollos de nylon que ir a comprar 500 rollos de nylon directamente de fábrica, tenés un costo de hasta un 40% menos de costo. Y si no tenés una matrícula, no lo, directamente los de la fábrica no lo quieren vender, si no sos una cooperativa, tenés que ser una, una, una empresa grande para que te lo vendan, si no, no te lo venden. Sí o sí, sí necesitan una personería jurídica. Y a nosotros no nos da el modo tributo para ir a hacer ese no, tipo de compras claro. a través de las cooperativas se nos facilita muchísimo. Para Esa hacer es la las finalidad. Compras comunitarias. En sí, en sí, este sí, caso. sí. No claro, solamente... Lo, lo pensaba lo, más de acceso por, por mi trabajo también en el Estado, lo pensaba desde ese punto de vista, pero claro, eh, obviamente que tiene una, una serie de, de beneficios eh, mucho más amplios y, y mejores para ustedes, esto de comprar a, a bajo costo por cantidad es fundamental. Y también es muy bueno para el envío de los productos que estamos haciendo nosotros para el interior, porque nos podés ir viajar todas las veces que envías un producto hasta el norte, ponerle que para cobrar directamente, va por giro y ya está eh, y todo eso sí o sí tiene que blanquear y, y el modo tributo por ahí esos son temporales por ejemplo, para alguna fecha clave para nosotros que somos floricultores, porque es y a la madre ya enamorado, pero después ya se te subió el modo tributo por la nube uh -huh. pero vos dejaste de facturar esa cantidad de plata a ponerle seis meses, siete meses uh -huh. bien eh, bueno eh, nos, de, nos acompañás un ratito más vamos a un tema musical y vale. seguimos después, bueno, Constanza vale. sí. bueno, vamos a una pausa musical 221-477-4314 el teléfono, el whatsapp de esta radio de Atando Cordón y vamos a hacer las preguntas del estribo a Constanza que ya está apurada por irse a buscar a su hija sí. al maternal, al jardín al maternal, ¿no dijiste no? Hijo. Hijo, perdón, hijo, al maternal. Bueno, Constanza, eh, brevemente, eh, ¿vos trabajás eh, solamente acá en el área de La Plata o las cooperativas que estás están en, en toda la provincia? Digamos? Trabajo en la delegación de la subsecretaría de la provincia de Buenos Aires sí. y sí. Eh, coordino el armado de cooperativas en la provincia. Uh -huh. O sea, como te decía, como, como la subsecretaría tiene la particularidad que tiene en distintos lugares de la provincia técnicos y técnicas de terreno, Hacemos el contacto, el técnico que queda cerca de la cooperativa, uh -huh. que, del grupo precooperativo que quisiera que, que conformarse, y lo van a ver. Empezamos a trabajar eh, con el técnico de la zona. Y, y yo estoy eh, acá en la casona del Parque Pereira, eh, trabajando ahí, y para cooperativas, particularmente los viernes a la, a la mañana. Ah, hoy estuviste ahí trabajando. Bueno, hoy no, porque no había agua, me dijiste, sí, en el, hoy pues no un, había. es un problema, pero, otro problema. Sí, estás y el equipo de la subsecretaría, está ahí todos los días. Uh -huh. ¿Tenés un promedio, así la última de mi parte, ¿tenés un promedio de cuánta gente conforma las cooperativas? ¿Hay cooperativas grandes, chicas, medianas? De las que me tocaron a mí para trabajar este, este tiempo, desde que inicié esto hasta hoy, tenemos cooperativas de 25 integrantes hasta cooperativas de 6. O, o sea, sea que lo mínimo son 6 personas. Lo mínimo son 6 personas uh -huh. de grupos chicos y justamente hoy tuve una reunión con una cooperativa de, de cría de ganado ovino de la zona de las flores, y ellos son 25 integrantes, hoy uh día -huh. así que de, depende, un promedio, no sé, sí, sí, 18. Sí, 15, 16 personas. Uh -huh. Generalmente, por lo que me explicó ella, es más sensible armar la cooperativa de 6 y después sumar socios, sí, bueno, que armar desde de cero una cooperativa de 20 30. personas. Sí, en realidad lo que hay que hacer es armar la cooperativa con los integrantes que quieran conformarla. Claro. después obviamente um, una, cooperativa, una cooperativa más chica con menos integrantes es más fácil para trabajar los papeles al principio claro. pero bueno de todas maneras eh, si viene una cooperativa de 25 tenemos que trabajar con los 25 bien. Bien. bien la cosa es que tener que coordinar después a las, <risa> <risa> a algunas acciones que tienen que hacer en forma grupal con 25 personas al mismo tiempo se complica bastante es verdad. eso es verdad pero bueno eh, Rescata, sí, sí, ¿rescataste, rescataste en esto, en el armado de cooperativas algún grupo de cambio rural que estaba disperso por ahí varios, no, varios. no había disperso por ahí no que tenía el acompañamiento de, de, eh. de los que origen, del INTA por ahí y obviamente del, del técnico nuestro en la zona de la subsecretaría la mayoría de los grupos precooperativos que nos llegan son grupos que hace rato vienen trabajando o sea no, no hemos visto esto lo digo sinceramente grupos que se inician hoy y quieren allá ser cooperativa todos todos vienen de un trabajo de técnico de, de hace tiempo porque llegar al punto de querer conformarse no sí, es que de un día para el otro claro lo sí, lleva un tiempo un proceso entonces sí. probablemente ya vienen trabajando con el técnico nuestro de la, de la zona más eh, con algún técnico de INTA por algún programa mm -hmm. eh, o con alguna organización social también o, eh, poneme eh, ahora eh, la mía la cooperativa nuestra es eh, agropecuaria uh -huh. ¿está eh, bien ese estatuto así? o sí. si yo quiero agregar algo ponerle un trabajador que trabaje para la cooperativa, ¿tengo que modificar la, algún? no, la, la, la, las cooperativas de la resolución 525 no son iguales que las cooperativas que se, que se hacían en, en su momento son uh -huh. otro tipo de cooperativas respecto a modificación de estatuto habría que ver si es que se puede hacer alguna modificación, eso no lo sé porque es muy técnico del, del INAES por ahí. Claro, porque eh, yo te digo porque por ahí, viste, nosotros como eh, vamos a montar un, un, una sala de elaboración de ensaladas y por ahí necesitar alguna persona que no forme, que uh -huh. no sea la cooperativa para, sí. para ese tipo de trabajo. sí eso es una, una respuesta que no... No, no, no lo tenemos. No, no, no, no, tenemos no me lo puedes dar vos. Eh, si, eh, el trabajo de seguramente las áreas del INAE que le competan al tema del cambio de objeto o cambio de... No lo sé. Eso no lo sé. Podríamos averiguarlo. Sí. Podríamos averiguarlo a ver si se puede hacer una modificación de ese estatuto que usted tiene o, ten, o tendrían que hacer alguna cooperativa nueva para este proyecto en particular con los integrantes que van a formar parte de este proyecto. Habría que ver. Pero eso no... Como te digo, esto es, es como camino a andar, porque es nuevo, es una figura con un objeto social nuevo, mezclado, que están ahora empezando a andar. Uh -huh. Nosotros estamos en las etapas iniciales. Las cooperativas que ya venían con otra, con otra resolución de, de Linaes, con otras modalidades, bueno, habría que ver con el tema de los cambios de quieran cambiarse a esta, bueno, habría que ver. Si se Sería bueno tener una continuidad, digamos, de, de, un apoyo de, de parte del Estado, la Secretaría o, o, o principalmente, pero quien sea también, que otro organismo, que no haya cambios, digo, hay cambio de gobierno y toda esta política se vuelve para atrás. Sería importante que... Sí, habría que ver. Sí, <risa> habría que ver en ese momento. Por ahora estamos... Está, están esto. bien, están bien, sí. Estamos, sí. Con esto, es, a mí particularmente me sorprendió lo eh, que se pueden armar, que son posibles, que salen que pero, pero yo insisto, se trabaja con grupos que hace rato vienen trabajando juntos. Uh -huh, eso uh -huh. como primero y principal. Para hacer cooperativas, por hacer, por cualquiera que se quede Así no, no, no se empieza. Y no, porque no, no, no va a resultar. No espaldo, porque uh -huh. no hay respaldo técnico territorial, eh, probablemente haya que iniciar de cero muchas cosas. Y eso sí va a tardar más tiempo. Claro, exactamente. Bueno, la vamos liberando a Constanza, que se tiene que, que ir ya. Eh, sin antes agradecerle y como siempre decimos, acá no se salva nadie de venir otra vez o de, o de ser convocado otra vez, así que en algún momento te vamos a, a volver no problema, a convocar no problema, gracias. Ah, De, ¿De no verdad, Gracias Constanza Gracias, muy importante saber, eh, contar con tu presencia sobre todo acá, no es lo mismo eh, vía telefónica que tenerte acá en el piso. Bueno, gracias. gracias de verdad. Gracias por invitarme. Y no. bueno, cuando quieran. Acá Un estamos. placer enorme y ya, ya lo vamos a repetir la, acá en el piso, lo vamos a tener de vuelta en algún momento, así que te tomo, tomo ya, dalo por hecho de ya <risa> Cuando quiera transformar el estatuto, bueno lo hacemos y después la invitamos a vuelta a ella para que nos venga a explicar lo que hicieron <risa> sí. los del INAES. <risa> bueno. Bueno. Gracias Constanza, Gracias. y bueno, vamos a una pausa musical en este programa número 23, no lo había dicho, número 23, eh, Atando bueno. Cordones, la voz de lo que no se ve acá en Radio Estación Sur.